Eh, copywriter, eh, si, si hacemos la traducción literal del inglés, sería escritor de textos, porque copy en inglés, aparte de copiar, es texto. Aunque yo lo definiría como un redactor para la empresa eh, de contenidos de marketing, promocionales, publicitarios, incluso para cualquier tipo de, de contenidos o de textos que, que funciona para la comunicación, eh, incluso interna. Entonces es algo muy amplio y de hecho ahora con, con la llegada de, de las redes sociales y toda la importancia que les está dando los contenidos que gracias a Google eh, cada vez son más importantes, eh, la labor del copywriter eh, se está poniendo en valor y además eh, las empresas se están dando cuenta de que necesitan a algún profesional que se ocupe de eso, eh, que a lo mejor ellos, lógicamente todos sabemos leer y escribir, eh, pero necesitas un profesional que sepa cómo captar la esencia de tu empresa, eh, tus objetivos, los beneficios de tu producto y la per sobre todo la personalidad y sepa, sea el, el intérprete eh, y el nexo de unión entre la esencia de tu empresa y tu público, porque aquí al final el que importa es el público.